El grisón o huroncito es una especie de mamífero carnívoro de la familia Mustelidae que vive en los bosques y sabanas tropicales a menos de 1.500 metros sobre el nivel del mar, desde el sur de México hasta Bolivia, Argentina y Brasil. El grisón menor es una especie diferente que habita al sur de Sudamérica. Ambas especies ocupan el nicho ecológico que en Norteamérica corresponde a los orillos. Carnívoro, uraño y cazador solitario de pequeños mamíferos, reptiles, peces, aves y anfibios. La longitud del cuerpo llega a 55 centímetros. La de la cola a 15 centímetros y pesan 3 kilos. Su hocico, cara y pecho son de color negro o castaño oscuro. Una banda blanca parte de la frente y pasa por las orejas hasta el comienzo de la espalda. La espalda, patas y cola son grises. El pelambre del mantón es suave y largo. Caza a cualquier hora roedores y otros mamíferos, pequeños, reptiles, anfibios y aves. También se alimenta de frutos. Puede ser domesticado para controlar los roedores o para cazar alguno de ellos como la chinchilla o los conejos. La gestación dura alrededor de un mes y puede tener de 2 a 5 crías por camada una vez al año.